En los videos anteriores hablamos sobre qué es mindfulness y los mitos alrededor de la práctica. En este video quiero centrarme en mindfulness como una herramienta para multipotenciales, para combatir las voces negativas, para tomarlo como una filosofía de vida y siempre actuar según nuestros valores y no reaccionar.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 Yo prefiero quedarme con una de las ideas de Ellen Larger, una de las estudiosas de Mindfulness, que dice, y les leo, cuando tenemos conciencia plena, es decir, Mindful, las reglas, las rutinas y las metas nos guían, no nos gobiernan. Yo me voy a atrever a extenderlo y voy a decir que Mindfulness es una filosofía de vida que incluye una práctica que tiene que ver con la idea de la meditación vipassana del budismo esto no quiere decir que todo lo vas a hacer a punta de meditación y vas a resolver todos los problemas respirando esto quiere decir que tu yo creador en el trabajo en la casa con la familia cuando esté creando va a estar presente va a salir del piloto automático permitiéndole disfrutar de la materialización de su creación Además, todo esto va a tener como efecto secundario la práctica de la compasión, no solo por ti mismo, sino por los que te rodean. Vas a abrirte a la experiencia, es decir, vas a practicar la empatía. En conclusión, te diría que como multipotencial la Práctica de mindfulness es una herramienta poderosa porque te trae al presente. Es decir, hace que tu yo creador obtenga resultados, materialice su creación y al mismo tiempo goce con esa materialización siendo que feliz. Vamos a ser feliz como creadores de cosas, no solo en tu trabajo, con tu familia, en lo que hagas, en tus hobbies, lo que sea, vas a estar presente como multipotencial a nosotros nos cuesta mucho estar en el presente porque nuestra curiosidad se va para todos lados todo el tiempo con el mindfulness vas a poder dominar a tu atención para disfrutar de eso que estás haciendo. Más allá de todo eso, vas a dejar un poco esa ansiedad sobre el futuro. ¿Por qué? Porque como multipotenciales nos cuestionamos siempre, oye, ¿para qué yo estoy aprendiendo esto? Estoy perdiendo el tiempo, para que yo a los 40 años me pongo a aprender la flauta dulce o a montar un canal de YouTube en vez de estar estudiando y siendo más especialista cada vez. Y es que el mundo no está diseñado para nosotros, pero no importa. Estando atento, estando presente, el multipotencial, tú, yo, vamos a poder ver esas líneas de convergencia en la que nuestro conocimiento se conecta con otro y genera oportunidades. Si estás en piloto automático, esas oportunidades se te van a pasar y vas a vivir la vida frustrado no siendo feliz. Y depende de ti lo que es el concepto de la felicidad, pero no siendo feliz con tu creación, con tu curiosidad, con tu multipotencialidad. Mi multipotencial favorito. Seguro ya te convencí para que practiques Mindfulness. Entonces ahora te voy a dar los beneficios a nivel de tu cerebro que vas a obtener con el Mindfulness. Una cosa que quiero que quede clara es que hay son 240 mil millones de estudios que hablan de un beneficio u otro Yo escogí algunos, pero si van a Google God, a Google Dios Van a ver todos los beneficios en detalle. si les interesa la neurociencia Les aconsejo que lean sobre neurociencia y mindfulness Porque es muy interesante el crossover que están haciendo O, o, o este cruce de conceptos entre mindfulness y este, la neurociencia Mindfulness es tu gimnasio mental de confianza No, mentira, mindfulness va a cambiar un poco la estructura de tu cerebro ¿Por qué? Porque te va a dar un poquito más de control sobre las estructuras que digamos que están cableadas allí desde las cavernas Lo primero es que mindfulness afecta la densidad de nuestra materia gris La materia gris está relacionada casi siempre con la inteligencia ¿Por qué? Porque es la casa de nuestras neuronas esta parte se las voy a leer porque no hay quien se la aprenda en este día tan lindo en el Jardín Botánico de Montreal. Así que presten atención. Si alguno de los términos no les suena muy bien es que lo traduje directo del inglés, así que sorry. Mejora la circunvolución del símbolo anterior, que se asocia a la habilidad de dirigir nuestra atención como si fuera un rayo eh, láser. Eh, también afecta nuestro comportamiento, o sea, cómo, cómo nos comportamos o cómo decidimos comportarnos. También ayuda a resistir las distracciones, a aprender del pasado para tomar mejores decisiones en el futuro. También afecta al hipocampo, que está asociado a las a las emociones y a la memoria, este caballito de mar que vive en nuestro cráneo está nadando en un mar de cortisona que es la hormona del estrés, es esa hormona que dice o corres o te encaramas, es decir el conocido flight or fight, así que la meditación evita que el estrés crónico y la depresión dañen esas áreas del cerebro porque las hace resilientes. También afecta áreas del cerebro relacionadas con la percepción, con la conciencia corporal, la tolerancia al dolor, la regulación de emociones, la introspección, el pensamiento complejo que le estaba hablando antes, que la gente dice, ah no, bueno, yo no voy a pensar nada porque no, eso es mentira, y el sentido sobre sí mismo. Entonces, resumiendo todo esto de las circunvoluciones, el hipocampo, la amígdala y el córtex cerebral, o la batería gris, creo que estaba hablando, no recuerdo. ¿Cómo nos ayuda el mindfulness a ser más resilientes? Ay, Dios mío. Esto lo voy a dejar, pero acaba de pasar un avispo muy grande y les tengo terror. Respiro. Ok. Entonces, yo les estaba diciendo cómo el Mindfulness nos ayuda a ser más resilientes y les voy a explicar por qué. Tenemos algo en el cerebro llamado la amígdala. Sí, no es la que está aquí, está como por allí. Esa amígdala es nuestro sistema de alarma. Es decir, cuando vemos algo que no nos cuadra, se prenden las alarmas y inmediatamente hay un secuestro del de córtex prefrontal. Eso quiere decir que toda nuestra actividad se va a ir al lado derecho y vamos a estar nerviosos tratando de resolver la situación y para calmarnos o para actuar en vez de reaccionar necesitamos es el lado izquierdo que parece como apagado. El mindfulness nos hace que balanceemos un poco otra vez esto y le da chance a la parte izquierda del córtex prefrontal anterior o, no prefrontal a que reaccione esto lo que nos va a servir es para en lugar de reaccionar actuar porque vamos a tener agencia en cómo va a ser nuestra respuesta a los estímulos esto se logra con el entrenamiento o con la práctica de mindfulness esta práctica debe ser constante debe ser este, por un periodo de tiempo esto no va a pasar de la noche a la mañana También quiero hablarte de los pensamientos positivos versus los pensamientos negativos porque es un área en la que la práctica del Mindfulness también te puede ayudar. Recuerden que en otros videos que les voy a dejar por acá arriba yo hablaba de cómo estas voces que viven en el cerebro, especialmente de los multipotenciales, cuando sentimos el síndrome del impostor, cuando sentimos que no valemos nada, cuando sentimos que para qué aprendimos las 50.000 cosas a las que nuestra curiosidad nos llevó, esas voces son en general voces negativas, voces que nos están diciendo que no servimos para nada. La práctica de mindfulness, como no tiene ni positivo ni negativo, hace más fácil que escuchar estas voces sea algo que escuchas y ya, no actúas ni dejas de actuar por culpa de las voces. ¿Por qué el mindfulness parece ser un poco más acertado cuando se trata de todas estas situaciones? Culturalmente, generacionalmente, tenemos en nuestra cabeza, la mayoría de nosotros, que las emociones se dejan en casa, que tú no puedes ser humano, que cuando pisas el trabajo tú tienes que quitarte los problemas de tu vida personal como si fueran una prenda de vestir y dejarlas allí en la entrada, tienes que ser profesional, usted mueva, usted siga para adelante, usted no mire atrás y lo que hacemos es tratar de eliminar a la fuerza o ignorar nuestras emociones y nuestros sentimientos. Mindfulness, en lugar de estas técnicas que lo que buscan es un bloqueo, lo que busca es una aceptación. Es una aceptación de las emociones, es ponerle nombre a las emociones y sobre todo darle el lugar que le corresponde. Y ese lugar que le corresponde lo vas a decidir tú, porque con esta práctica de Mindfulness lo que puedes hacer es decidir cómo vas a reaccionar ante esa emoción que ya identificaste. Ahora vamos a hablar un poquito de cómo vamos a hacer esto. Lo primero es que reconozcas los patrones, reconoce que está disparando ciertas emociones, incomodidad, molestia, alegría, reconoce cuáles son esas señales que van a disparar ciertas reacciones. Lo segundo es etiquetar, ponerle nombre a esas emociones para que las tengas allí identificadas, no las ignores Lo tercero y lo más complicado es que aceptes la emoción y sobre todo decidas cómo experimentarla decidas cómo vas a actuar, no reaccionar Al principio seguramente van a ser reacciones pero a medida que pase el tiempo, tú vas a poder tener agencia, tú vas a poder tener un... Espérate un momentico, vamos a ver qué vamos a hacer con esto. Por último, cuando ya tengas todo esto montado, actúa según tus valores, no reacciones. Actúa de acuerdo a cómo eres tú, a esos valores que te guían y te rigen. Ahora te propongo hacer un pequeño ejercicio y quiero que tomes un papel y un lápiz para que anotes. Te voy a mostrar una lista de valores comunes. Por favor, escoge cinco. Escríbelos. Si puedes, imprímelos en un papel y ponlos en donde lo veas todos los días para que siempre recuerdes cuáles son los valores que a ti te guían. No dejes que otra cosa decida por ti, no dejes que las circunstancias decidan por ti, decide tú y decide en base a esos valores que te representan.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 Vas a recibir las instrucciones por correo cada día durante 14 días para que puedas incorporar la práctica de mindfulness a tu vida. Si te gusta hasta ahora este contenido, considera suscribirte al canal, déjame un like, déjame comentarios, sobre todo comparte con una persona a la que creas que este contenido le puede ser útil. También quiero recordarte que nuestra comunidad en Patreon ya está abierta, es una comunidad en español para multipotenciales, solo tienes que ir a www.patreon.com slash mujercronopio y allí vas a ver todos los detalles de cómo puedes participar. Yo soy Olga Semoret y esto fue Mujer Cronopio.